Abuela, ¿qué están haciendo esas abejas? Las abejitas, las abejas. ¡Qué milagro! Cargado de misterio, mija. Claro, porque ellas hacen friuletes en los aires. Y están anunciando a todo el enjambre. Y ahí se van llevando la vida, de flor en flor.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 Y anuncia a sus compañeras hacia dónde hay que volar. Y hacia allá van todas ellas. Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica dónde está la flor más dulce.